Continuando con el módulo de barra de corriente continua, vamos a hablar de los primeros componentes que encontramos, que son los filtros. La escogencia de un tipo específico de filtro depende del requerimiento de la carga DC conectada a la barra de corriente continua. Si queremos disminuir el rizado de corriente, es necesario incluir inductancia en el filtro a fin de lograr este objetivo. Recordemos que la inclusión de un valor mínimo de inductancia en la barra de corriente continua permite garantizar en rectificadores de media onda y monofásicos que alcancen la condición continuada de corriente con sus consecuencias beneficios que ya anteriormente discutimos en los módulos de rectificación. Cuando el objetivo en cambio es disminuir la tensión es necesaria la colocación de un capacitor en el filtro. Generalmente este condensador se trabaja a un 85% de la tensión nominal con el fin de permitir durante operaciones transitorias de poca duración la regeneración de carga DC sin la colocación de resistencia de frenado, es decir, tenemos un 15% de holgura en tensión que me permite asumir Flujo de corriente del lado de continua hacia la barra de C, con el consecuente incremento de tensión en este condensador. Existen diferentes topologías para obtener el fin, que es reducir el rizado de tensión o el de corriente. En algunos casos debemos de reducir ambos inclusive. Eso nos va a, a imponer qué componente vamos a utilizar. Entonces, los tipos de filtros utilizados en las barras de corriente continua para rectificación son El filtro L, que consta en una inductancia seria en la carga, cuando mi finalidad es disminuir el rizado de corriente El filtro C, que quizás es el más común, conformado por un condensador en paralelo a la carga Que generalmente puede ser electrolítico, dado que estamos trabajando en DC Es para reducir el rizado de tensión Mientras que la colocación de un filtro LC en donde combinamos ambos elementos tiene como objetivo disminuir tanto el rizado de tensión como el de corriente. La configuración Pi está conformada por un filtro LC en cascada con un filtro C, mientras que la configuración WLC son dos filtros LC en cascada. Vamos a ver cada una de estas configuraciones desde el punto de vista topológico. Tenemos el filtro L, como ya habíamos mencionado, es una inductancia serie colocada en la barra de corriente continua. El filtro C es un condensador colocado en paralelo en la barra de corriente continua. El filtro LC lo vemos en la figura. El filtro Pi, que es un filtro LC con un filtro C a la entrada y finalmente el doble LC, cada uno con unas características específicas que a continuación las vamos a comentar. El rizado producido por rectificadores controlados es mayor que el de diodos y por ende requieren filtros mayores, esto es muy importante fíjense que en la mayoría de las aplicaciones industriales se tiene por excelencia el filtro de el rectificador de diodos debido a que produce el menor rizado pero es el que impacta mayormente al sistema de potencia generalmente las cargas en la barra de corriente continua requieren regulación de tensión por eso el filtro más utilizado es el LC que reduce el impacto armónico al sistema y permite rizado de tensión, esta configuración se le conoce como filtro pasa abajo y en la ecuación 1 podemos ver la función de transferencia del filtro en el dominio de la frecuencia entonces la función de transferencia es 1 sobre S cuadrado LC menos 1 la relación 1 muestra que el filtro es más efectivo a medida que se incrementa la frecuencia del armónico considerado y cuanto mayor sea el producto de la inutancia y la capacitancia, que lo conforman. Cada armónico es atenuado para este tipo de filtro en función del cuadrado de la frecuencia. Esto hace que al momento de diseñar el filtro se realice para una frecuencia de corte para armónicos de bajo orden. Generalmente por debajo del número de fases que tiene el puente rectificador. Dos aspectos a considerar al momento de diseñar el filtro. Uno es la frecuencia natural de corte del filtro LC, la cual no puede ser excitada por el contenido armónico del rectificador. Por esto, esta frecuencia generalmente se sintoniza para múltiplos no enteros de la frecuencia fundamental del filtro. En el caso de utilizar bobinas con núcleo de hierro para poder incrementar los valores de inductancia, debo considerar las pérdidas adicionales producto de las corrientes parásitas en el núcleo laminado. Debo utilizar núcleos laminados de bajo espesor para obtener baja distorsión armónica. La frecuencia natural del filtro la vemos en ecuación 2 la cual viene dada por la raíz cuadrada del cociente 1 sobre LC. Entonces vamos a ver algunas consideraciones que requerimos para escoger el filtro. Entonces, para conseguir un rizado de tens a la salida determinado, el producto LC ha de tener un valor determinado, lo que nos da la frecuencia de corte del filtro. Para escoger el valor de L y C, se debe tener en cuenta ciertos aspectos. Un valor bajo de L hace que sus pérdidas, y por tanto las del filtro, sean bajas. Un valor bajo de L mejora la estabilidad dinámica del filtro. Un valor alto de L limita las máximas corrientes en la barra de corriente continua. Entonces tenemos un compromiso entre el valor de L, entre tener una respuesta dinámica rápida, o limitar las corrientes máximas en la barra de corriente continua. Generalmente, los fabricantes optan por utilizar como inductancia L el valor obtenido en la barra de corrección en la barra de conexión dentro del bus de C y no colocan inductancia adicional a fin de no incrementar las pérdidas de esta. En el caso que existiese el rizado de salida, sea muy pequeño. La exigencia, si esta exigencia es necesaria se prefiere en vez de incrementar el valor de L y C, utilizar la configuración WLC en donde ambos filtros están sintonizados a frecuencias diferentes, en forma tal que la cascada nos permita obtener ese bajo rizado de tensión y de corriente. Con esto hemos hablado de las distintas Topologías que podemos tener para los filtros a nivel de la barra de C. Vemos que si requeremos bajo rizado de tensión, requerimos un filtro C. Para bajo rizado de corriente, un filtro L. La combinación de ambos se conoce como filtro pasa abajo y la frecuencia natural de, de sintonía de este filtro es la raíz de 1 sobre LC. Debo utilizar frecuencias naturales del filtro que no sean múltiplos enteros de las frecuencias excitadas por el puente convertidor, a fin de que no se presente un fenómeno de resonancia que pueda quemar el filtro. Entonces, agradeciendo su atención, los invito a ver el siguiente tema, que corresponde a las unidades de frenado dentro de las barras de corriente continua. Gracias por su atención.